Pues en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer, como ya veis en el título, voy a abrir bolsas sorpresa del Tiger, del tiger, del tiga de como lo queráis decir. Son unas bolsas que se han vuelto súper virales en TikTok. Y he dicho, tío, ¿por qué no hago un vídeo? También he visto que Selena Milán lo ha hecho. No me he copiado de ella, de ni tuvimos la idea a la vez. Así que, bueno, yo he ido al Tiger, he comprado dos bolsas. Cada bolsa vale 5 euros. Son bolsas muy grandes, pero no son las que salen en TikTok, pero siguen siendo del Tiger. Eso es lo importante. Y siguen siendo sorpresa, algo importante también. Así que. Sin más dilación, vamos a comenzar. Aquí tengo las dos bolsas. Esta. Ya he traído un poquillo No es que yo la haya querido abrir Os juro que no he mirado nada Simple Bueno, a ver He mirado, ¿vale? Pero hay un papel Que ahora sacaré Así que vamos a empezar por la que está abierta Compré de dos tipos Mira, para adultos Y luego aquí pone Para ella No me gusta que ponga para ella Porque en plan Lo que puede ser para ella También puede ser para él, ¿sabes? Supongo que será pues más adolescencia Y este para adultos Digo yo, ¿no? Eh... Os leo lo que pone Soy una bolsa sorpresa ¿Te gustan las sorpresas? A nosotros sí Y mucho Por tan solo 5 euros Te puedes llevar tú una súper sorpresa ¿Por qué? pues porque en esta bolsa encontrarás productos Fly and Cheetah, y Dios, más querida. Por un valor mínimo de 10 euros. Lo que hay aquí dentro cuesta mínimo 10 euros. Recuerdas, anímate de tener en cuenta que el contenido de esta bolsa no admitirá devolución o cambio. Eso no lo sabía. Pero bueno, tampoco me preocupa. O sea, me ha costado 5 euros para. No sé, parece que aquí hay muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, me hace mucha ilusión, tío La compré hace una semana, tío Una maldita semana Así que bueno, he estado una semana sin abrirlas Hasta que ha llegado Uf, qué susto me he dado Voy a empezar por el de adultos, ¿vale? Ay, ay, ay, es que ¿qué puede ser? Es que no sé lo que voy ser Esto es lo que yo estaba... Ah, pues es algo... No... Es de cristal o cerámica o algo, ¿eh? Ah, es un tarrito. Ah, es una vela. Oye, mira todo. Pues oye, encima es gris. Bueno, es como azulita, ¿no? A ver si huele. Uf, la verdad es que... Uf, huele a chocho, tío. Dios, huele a chocho, eh, podrido Dios, no me gusta Lo siento, tío, es muy mal Es una velita, ¿vale? A mí me encantan las velas Que la verdad es que me pega mucho en la habitación con bueno, la habitación en el estudio, que por cierto, miradlo Solamente os vais a ver esta parte porque, tío, tendré que grabar vídeos, ¿sabes? Pero luego tendréis un vídeo próximamente en el canal Del de resultado final del estudio, que todavía lo estoy montando Bueno, pues tengo varias velitas Y el estudio es blanco, negro y gris Pero hay algunos detrás... Hostia. Pero hay algunos detalles, como bueno, por ejemplo esta tabla de smorts que me encanta con mi nombre, pues es azul. Los cuadros que estáis viendo ahí al fondo, de Joel y mío y de Luna y Neo, también tienen detalles en azul, pero todo lo demás es blanco y negro. Bueno, ya lo veréis en un vídeo. De momento la vela con olor a choto no me gusta. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Me encanta! Switch Banding Machine. ¡Oh, my God! Me encanta para un lugar de la casa que todavía no habéis visto. Lo veréis dentro de nada porque ya está terminado. O sea que... No sé a qué espero subir el vídeo. ¡Pero me encanta! ¡No me lo puedo estar creyendo! Yo, mirad esto, por favor! O sea, aquí tenéis la ruletita. Ay, perdón por mis uñas, ¿vale? Me las tengo que arreglar. Es como la máquina por aquí sale lo que tú vas a cazar. Entonces, tú mueves aquí cuando... ¡Ay, está aquí! Pues le das aquí para que baje, baja y le das a este y lo marra. Entonces lo llevas, lo subes, lo. ¡Fum! Tío, quiero probarlo. O sea, quiero... necesito probarlo, pero no sé con qué. Un sacapuntas, ¿vale? Que tengo para lápices de, de maquillaje y todo eso. Ay, hijo! ¡Madre mía! Es que. Abrimos, ponemos el sacapunta, cerramos. ¡Ah! Voy a intentar hacerlo así, ¿vale? Esto se mueve así. Estoy agobiando Desde luego que esto para sacapunta no es, tío, pero bueno En fin, continuamos Vamos a ver qué tenemos por aquí me encanta también azul O sea, no me lo puedo creer ¿Por qué todo está haciendo juego, tío? ¡Oh, ¡Qué bien una to No me lo puedo creer Me encanta Es para ir al gimnasio que no voy Pero es una toalla, tío De gimnasio... O no, para la cara, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no hace falta que sea para el gimnasio Y azul, tío, es que me muero Encima es el color favorito de Joel Y viene con un tarrito que te puede servir perfectamente para guardar agua O sea, me encanta Me hace mucha ilusión, de verdad Es que ya voy servida, no necesito más ¿Qué es esto? ¿En serio? No veo vino, pero bueno Tío, os lo juro que mis reacciones son súper reales, ¿eh? de verdad Os lo digo en serio Es que no me esperaba para nada esto, tío para, para cuando la botella de vino la abres y no la puedes volver a cerrar Tienes esto Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer es que es mucha tela, ¿eh? Noto que me estoy haciendo mayor. Es como cuando te hace ilusión que Papá Noel te regale una tostadora. Ahí es cuando te das cuenta que te estás haciendo mayor. ¿Qué es esto? ¡Food creme! ¡Wow! Una crema para los pies de menta fresca. Esto es de lo que notas, así como frescura. Me encanta, tío. ¡Dios! Esto sí que no huele a choto. Yo, no, ojalá la vela fuese de este olor, tío He querido siempre una de estas y no sabía dónde encontrar A ver, supongo que venderán en muchos sitios Pero nunca me, me he puesto a buscar, ¿verdad? Pero quería una de estas, la verdad, me encanta Continuamos, lo último de esta bolsa ¿O oh, hay otro. ¡Ay, hay otra cosa! No la he visto ¿En serio? Tío, no me lo puedo creer, o sea He pagado 5 euros por todo lo que estoy viendo ¿En serio? Ay, utiliza pilas no incluidas ¡Qué cosita más bonita! No me lo puedo creer En serio, es que es súper bonito Tres pilas a, a, a. Esto se ilumina y es un corazón 3D Vamos a comprobar eso ya tengo las pilas Llega el momento de la verdad Como esto sea 3D A ver Es que no sé si es 3D o no Aquí tiene toda la pinta De que es rollo 3D Es rollo como muy Un corazón muy achuchable De ahí a lo que nos podemos Encontré Por eso estoy yo aquí Para probar Antes de recomendar Dios Estoy hasta nerviosa jurado. Voy a apagar el aro de luz Vale eh, Bueno la de Del fondo no la apago Y 3 2 1 Bueno, a ver, me lo esperaba, mejor, la verdad. <risas> ah, mira, así se ve mejor. Ay, qué bonito, por favor. Para nuestra habitación de matrimonio, me encanta. Bueno, pues a ver, no es algo que me disguste. Así que nada, me gusta, me gusta, me gusta. No nos vamos a engañar. Vale, ahora vamos con la última cosa. Mira, mal me lo esperaba mucho peor, eh. O sea, ¿qué es esto? Ah, fuma para las joyas, me encanta. Para viajar. Me encanta y me viene de ahora mismo, el día 26 tengo un viaje y ahora me ha dado por ponerme anillos, collares así y tal, o sea que me viene genial. Es como una funda de las gafas, pero como en miniatura, ¿sabes? Y es súper mona, no sé, me gusta mucho el estampado y todo. De momento me voy a dar muchísimo uso a todo, menos a lo del vino, pero bueno, que me parece monísimo, la verdad. Y a esto, no. <ríe> esto me va a dar uso de decoración, porque es que huele... Es que huele a choto, tío, te lo juro, ¿eh? Si alguien va al tigre y encuentra esta vela, que es que de verdad no sé si está en venta o no, por favor oledla, venid a este vídeo a comentar, he olido esa vela y huele a choto. Quiero saber que no soy la única, a lo mejor tengo el olfato estropeado. Ya está, no queda nada más en esta bolsa, así que pasamos a la siguiente, que se titula para ella. Ay, ay, ay, ay, qué Jope, es que me hace mucha ilusión todo lo de adulto, debería haber cogido dos de adulto. Bueno, nunca juzgues un libro por su portada, así que no vamos a juzgar antes de abrir. Recuerda, anímate de tener en cuenta que el contenido de esta bolsa no mitra de evolución o cambio. Debería haber cogido un producto. No te de devolución o cambio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Por hacer la gracia, vamos a ver qué hay en la bolsa. ¡Qué fuerte! Una cantimplora con una toalla dentro, me encanta. Al menos es de otro color, ¿no? Hola, pero una crema para los pies Ay, oh, un joyero Parece que hay cristal aquí dentro, ¿no? Vaya, no podía ser de otro color también No, tiene que ser La que huele a choto Pues nada Ya tengo dos Una lámpara de corazón Hola, un set para el vino Hola, pero ¿qué es esto? ¿Por qué soy tan pringada, tío No me parece nada bien No me parece nada bien, tío Me parece muy mal que pongan para ella Y que después pongan en otro para adultos, tío Si, si hubiese salido esto, pues compro solo una, ¿sabes? Lo peor es que seguramente los del Saben perfectamente esto Porque no me avisaron y me dijeron Aunque ponga para ella y para adultos eh, Va lo mismo pues esto se lo daré a mi hermana, que a ella sí que le mola el tema de los vinos. Esto se lo regalaré, mira, me quedo yo con el azul oscura y la del color favorito de Joel, pues se la regalo a Joel. Para la parte sorpresa, pues nada, ya tengo dos de chuche. Y nada, si se me acaba la crema, oye, pues mira, ya tengo otra. La lámpara, pues bueno, ponemos una a cada lado de la cama y ya está. Y la vela, pues no sé si sortear una vela con olor a choto, porque vamos, no la voy a usar para nada. Y bueno, esto, pues nada, por pues si... Sí, mmm... Y las moscas Tenía muchísimas ganas de abrir otra Y no me lo puedo creer ¡Qué desilusión! Lo importante, voy a pensar que no he perdido el dinero Porque bueno, donde cabe uno, caben dos Así que las velas, pues bueno, las velas Es lo que he dicho antes, nunca juzgues un libro por su portada A pesar de que es una vela y obviamente La vela te transmite el olor que va a emitir Cuando tú las prendes Vamos a dar una oportunidad Mira como huela choto como huela choto, prepárate. Va a empezar a emitir el, el olor en breves. Mientras tanto, voy a contarle a mi madre lo sucedido. Vale, mi madre me acaba de contestar. A ver Pero, chica, ¿qué problema tienes? ¿Qué indignación? Lo que te ha venido reper. Para nosotros. Para tu hermana y para mí, ¿Qué para eso estamos. Mira, lo del vino a tu hermana le viene de vuelta. ¿O no he dicho! De ahí que se llame caja sorpresa. Porque lleva lo mismo, o sea, te has dado la sorpresa de que las dos cosas son iguales Vale, pues procedemos a oler Uf, Definitivamente huele a choto Este olor sí que me gusta El olomillo de la verdad, y recuerda mi cumpleaños es que huele a choto, tío, es que huele a chata. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que sepáis que no se va a quedar aquí lo siento muchísimo, pero yo no me voy a quedar con ganas de abrir otra bolsa, o sea, el martes tengo que volver a ir a Elche, así que me pasaré por el Tiger y volveré a comprar otra bolsa, hablaré con los de ahí o algo, para ver que me puedan guiar un poquito y volveré a hacer otro vídeo. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, lo siento, de verdad, si estáis igual desilusionados que yo, pero bueno, espero que os hayáis reído un poquito aunque sea y haberos entretenido un poquito el día. Os quiero muchísimo y nos